Interpelación número 148 18 relativa a las medidas adoptadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en relación con la restricción de contratos de bomberos, bomberas, forestales por parte de la empresa Sarga que se formula al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por el diputado que ya camina hacia la tribuna de oradores Don Andoni Corrales Palacios, de Podemos Aragón, que tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a empezar esta interpelación con el titular de la interpelación. El Gobierno de Aragón, PSOE-CHA, despide trabajadores y trabajadoras. Es una pena que no esté aquí el señor presidente de Aragón, el señor Lambán, porque es el máximo responsable de estos despidos. Eh, luego entraré más en materia. Además, en, eh, en el pleno anterior, el señor presidente de Aragón, señor Lamar, a una pregunta de mi compañera Maru Díaz se vino arriba y casi se estuvo riendo de estos despidos. Además, unos días antes, en unas declaraciones un domingo en medios de comunicación hablaba de la, de, de, de la despoblación y dos días antes, él estaba empezando a despoblar, despidiendo a más de 400 bomberos y bomberas forestales que se tienen que ir del medio rural gracias a estas políticas del Gobierno del PSOE y Chunta Aragonesista. Estas son las políticas por las que luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando entra la ultraderecha en las instituciones. Buenos días, señor consejero, que no me había olvidado usted. Otra vez aquí hablando de su mala gestión. Y desmintiendo sus mentiras, que son tantas que no me va a dar tiempo a nombrar todas, pero algunas sí. Por cierto, voy a volver a repetir el, t el titular: el Gobierno de Aragón, Peso Cha, despide trabajadores y trabajadores Y lo repetiré cuantas veces pueda. Ya que usted, señor consejero, está acostumbrado a repetir muchas veces las mismas mentiras y si se piensa que se va a convertir en verdad, y yo voy a repetir esta verdad. Para que se comienta verdad, porque así lo es. Y voy a empezar con los hechos. Viernes negro, viernes 16 de noviembre, sobre las once y media de la mañana, diferentes retenes del operativo de incendios empiezan a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp, repito, mensajes de WhatsApp, para, despedir, para decirles que recojan todo que es su último día de trabajo, sin más explicaciones. Han escuchado bien vía teléfono y, lo que es más grave, vía WhatsApp. Y vuelvo a repetir el titular, pero con otro matiz. El Gobierno de Aragón del PSOE, -Chá, despide a trabajadores y trabajadoras vía WhatsApp. No sé si se acuerda usted, señor consejero, aquel 20 de diciembre de 2017, que se firmó un acuerdo para la toma en consideración de los presupuestos de este año, en el que decía, en relación al periodo de contratación entre la propuesta inicial del Gobierno de Aragón de que este fuese de 8,5 meses, eh, casi lo consigue frunto a la, a la negociación realizada eh, ha sido posible aumentarlo a diez meses y medio para los trabajadores del operativo de incendios en los siguientes desglose contratación para las antobombas, incluidas las contratadas de diez meses y medio contratación para retener reteneras de, de tierra diez meses y medio contratación para los vigilantes de incendios siete meses pues bueno no ha cumplido nada de un acuerdo para la toma en consideración de unos presupuestos de Aragón nada y le voy a reconocer una cosa. En la anterior interpelación que le hice aquí a usted, dijo una verdad. Dijo que iba a cumplir todo el acuerdo menos los puestos de vigilancia. Pues bueno, pues esa verdad ya se ha convertido en mentira, porque ya no ha cumplido nada. Además, un, un Gobierno serio cumple los acuerdos. Es más, un Gobierno serio, que se lo decía antes que usted cumple las leyes, se lo decía mi compañero ahora mismo, cumple las leyes. Y aquí estamos hablando de la Ley de Monte, que usted no la cumple, ni esta ni la de mi compañera Marta. La Ley de Monte dice que los trabajadores forestales y los trabajadores de espacios naturales protegidos tienen que trabajar 12 meses todo el año. Y usted, ustedes se lo pasan por el forro el acuerdo y lo que, más grave, lo que es más grave se pasa por el forro la Ley de Montes. Y le voy a recordar también, señor consejero, que hace unos meses aquí también el consejero de Hacienda, el señor Jiménez, ya le dictó que los acuerdos están para cumplirse. Pues ya lo vemos. Llevamos viendo todo este año, el año pasado, como una y otra vez su departamento miente en boca de usted, también en boca del director general de gestión forestal, y ya la semana pasada salía el gerente en un medio de comunicación diciendo barbaridades, que pudimos escuchar, pero barbaridades... Además, salió diciendo comparando al operativo de incendios con socorristas de piscina. Bueno, pues para nosotros nos merece el mismo respeto los socorristas de piscinas que los bomberos forestales. Qué poco se comparó el señor gerente de Sarga, el señor Díaz, con su puesto de trabajo. Y si no se comparó es porque no les llega ni a la altura de los zapatos a los bomberos forestales. Y voy a poner un ejemplo. Los trabajadores de Sarga, los bomberos y bomberas forestales en máxima activación de incendios, no se van de vacaciones en medio de los incendios. El gerente de Sarga no puede decir lo mismo. El señor Díaz también dijo en esta vergonzosa entrevista que se les despide por que la climatología era buena, señor consejero. El riesgo cero no existe. Hay que intervenir en, en, en prevención y usted no lo está haciendo. Lo dice Europa, ¿eh? que no lo digo yo. Y en esta entrevista también dejó caer que son despidos, tubeaba y a mí me vino a la cabeza aquella famosa frase de los despidos indiferidos de la señora Cospedal. Pues bueno. Señor consejero, le voy a hacer una pregunta. Si no son despidos, ¿qué son? Porque, que yo sepa, según el acuerdo, tenían que estar contratados hasta el 31 de diciembre. Le vuelvo a repetir, porque ya se lo he dicho más de una vez, ni usted ni el gerente de Sarga están a la altura de este puesto. Están a tiempo de retirarse de esto y que dejen paso a personas que sepan hacer bien las cosas. Señor consejero, usted también ha conseguido lo que ningún consejero en la historia ha conseguido en esta empresa, que es unir a todos los, a, a todos los sindicatos. Señor consejero, también usted ha hecho bueno a todos los consejeros anteriores, porque lo que ha hecho usted ahora nunca había pasado ni en Sargas o de Masa ni en Sirasa, nunca. Bueno, termino esta primera intervención volviendo a pedirle, señor Orona, que mire a los bomberos y bomberas forestales a los ojos y que les diga la, la verdad. Explíqueles por qué, por qué desde septiembre lleva despediendo usted a trabajadores. Y espero que hoy sea usted valiente y no les mienta. Turno de respuesta del señor consejero. Gracias, presidente. Señorías, eh, representantes, trabajadores de Sarga, señor Corrales. El Gobierno de Aragón no despide trabajadores ni trabajadoras, ni por WhatsApp ni por ninguna vía. Le contesto a lo que le contesto lo que me acaba de preguntar. Si no son despidos, ¿qué son? Finalización... Perdón, perdón un momento, consejero. Voy a leer para público conocimiento el artículo correspondiente al mantenimiento del orden en la tribuna del público. 158.1. El público asistente a las sesiones de las Cortes deberá mantener siempre silencio y orden y no le serán permitidas manifestaciones de aprobación o desaprobación. Continúe, señor consejero. Presidente, le miro a usted, señor Corrales, que es quien me interpela. Me ha hecho una pregunta. No son despidos, ¿Qué son? Finalización de contratos que tienen carácter fijo discontinuo, eso es lo que es realmente, y no son ni despidos ni rescisiones de contrato, y eso ustedes están insistiendo para confundir a la población, esa es la realidad y esa es la verdad, mire, entiendo las reivindicaciones de los sindicatos, lo que no entiendo ni comparto es que usted, señor Corrales, que esta es la novena vez que me hace intervenir, solo se preocupe exclusivamente de una cuestión que, tiene, que, no, tiene, que no es política, que es sindical, que es una reivindicación laboral. Mire, partíamos de una difícil situación en la que partía Sarga eh, en esta legislatura y le voy a repetir una serie de datos. El colectivo forestal de Sarga, 789 personas, que además en Sarga hay más, hay más gente, ¿eh? es que Sarga no solo es el operativo forestal, ha visto incrementada su retribución bruta anual en un 61,6%, pasando de 9.675 euros a 15.639. La asignación presupuestaria del operativo forestal de Sarga ha aumentado un 84%. Efectivamente, nos, me lo recordaba el señor Zelma, ha pasado de 11,7 a 21,5% las cuadrillas terrestres han sido el colectivo más beneficiado en todos los aspectos, habiendo visto aumentada su remuneración en un 78,89%. Ha pasado el salario medio bruto de 10.137 a 18.135 euros. El tiempo medio de trabajo del conjunto de los empleados fijos, discontinuos, y o temporales que integran el operativo forestal ha aumentado un 47,31%, pasando de 186 días en 2014 a 274 en 2018. Estos datos demuestran que las acusaciones de precarización del trabajo son tan injustas como falsas. Pero lo más importante es que nuestra política de prevención y extinción de incendios se demuestre eficaz, si bien no es lo que a usted, señor Corrales, le interesa. Eso a usted no le interesa para nada. Solo le interesan las reivindicaciones laborales, que no son objeto de estos plenos. Le interesa, eh, y, a veces, y me ha traído, ya digo, nueve veces a esta, a, esta, a esta tribuna, y nunca jamás ha hablado de política forestal, jamás, ni siquiera para criticarla. Señor Corrales… Señor Corrales, instrumentalizar la empresa pública con fines exclusivamente político-partidistas es exactamente usted, es exactamente lo que usted criticaba la legislatura anterior. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que usted decía? Pues eso es lo que... No, estaba en Sarga. ¿Y se acuerda lo que usted decía desde Sarga? Eh, yo sí, porque era un ciudadano que leía los periódicos y sé lo que usted decía. Bien, Bien, pues mire, el operativo forestal de Sarga es una herramienta imprescindible pero no única. Además de, además de los trabajadores de SARGA, que insisto que hay mucha más gente que no se dedica al operativo forestal, hay 400 funcionarios en el departamento vinculados directamente a, a estas cuestiones. Además, compartimos medios con la Administración General, con el Ministerio y compartimos medios con las fuerzas de seguridad pública. Cuando ustedes dicen si no estoy yo, estoy aquí eh, no hay nada, pues no es verdad tampoco y son medios fijos discontinuos. Eso es lo que son. La contribución de las cuadrillas forestales al desarrollo rural no justifica contratar lo que no se necesita y menos todavía privar de fondos al resto de políticas y colectivos. No es cierto que se hayan producido ni vayan a producirse 500 despidos. Es falso. Las cuadrillas forestales están integradas por trabajadores fijos discontinuos y en menor medida por trabajadores temporales, cuyo contrato finaliza cuando finaliza el encargo. De lo contrario, no serían fijos discontinuos. Otra cosa es que ustedes reivindiquen y lo respeto y lo entiendo que reivindiquen que no sean fijos discontinuos, pero no digan que se les está despidiendo, porque eso no es verdad. De hecho, volverán a trabajar, volverán a trabajar, volverán a trabajar porque son trabajadores fijos discontinuos, y esta es la verdad. La discontinuidad y la temporalidad del trabajo ofrecido obedece a la realidad y a las necesidades forestales. ¿O es que alguien puede cuestionar que el riesgo de incendio es el mismo en agosto que en diciembre, o que en enero y en julio? Por eso son fijos discontinuos, para atender a las necesidades y hacerlo de manera coherente y racional. Pero también responde a las condiciones del propio medio rural. Mire, de los 169 trabajadores de puestos fijos de vigilancia, tan solo 23 es decir, el 13,61% han mostrado interés y han querido continuar su contratación cuando se les ha ofrecido. Esa es la realidad, esa es la verdad. Perdón, vamos a ver. Les he leído el artículo del reglamento a los invitados y les advierto antes de hacer primera advertencia de que en la tribuna ya están bien representados por los diputados y, en consecuencia, tienen que ser meros observadores y, por tanto, les hago un llamamiento al cumplimiento del papel en la tribuna de invitados. Continúe, señor consejero. Gracias, señor presidente. Comprometí la aplicación íntegra de los 21,5 millones aprobados en el presupuesto de 2018 y eso es lo que he hecho. Los hemos aplicado íntegramente. El compromiso de 10 meses y medio se cumplirá al 96% porque la media de contratación de las cuadrillas terrestres será de 10,1 meses y al menos 20 cuadrillas trabajarán los 10 meses y medio. Al principio de la legislatura tan, tan apenas alcanzaba los seis meses. Mientras que a 31 de enero de 2015 tan solo había, hubo 10 personas en las cuadrillas forestales, este año habrá 137. ¿Están seguros de no mentir cuando me acusan de precarizar Sarga? Están seguros porque los datos no lo corroboran. Y hemos cumplido el compromiso del 100% de las ilitransportadas. Y hemos cumplido o he cumplido el compromiso del 100% de las, de las autobombas propias, las propias. Las conveniadas, es verdad que no ha podido ser porque no depende solo de nosotros. Mire, esto, yo no. Sí, reconozco que ha habido estos incumplimientos, pero he, he cumplido todo lo demás y las cuadrillas terrestres al 96%. Luego, cuando usted, señor Corrales, dice que no he cumplido nada, es literalmente falso. Bueno, libre expresión total, don Andoni. Ay, señor consejero mentiras tras mentiras. Eh, usted quiere llevar siempre estas interpelaciones a lo personal y algún día, si quiere, venimos aquí a hablar de, de regadíos y lo llevamos todo a lo personal. No voy a entrar. A mí yo tengo que, que defender, no solo a ello. Es, mire las interpelaciones que he hecho yo aquí también de gestión forestal, que otra vez que ha mentido. Eh, no le quiero contestar mucho más, porque no tendría tiempo. Y voy a seguir a relatar, voy a seguir relatando, la forma de actuar de las empresas, porque por mucho que me diga usted, no voy a dejar de hacerlo, ¿eh? por mucho que intente desprestigiarme con sindicalismo, con no sé qué, estoy aquí para eso, para defender a trabajadores de la empresa pública más grande de Aragón. Empresa pública más grande de Aragón. Y lo que le digo, no solo con los despidos, se están haciendo... Hay irregularidades, sino las prácticas del día a día. Y las voy a volver a repetir otra vez. En Sarga se sigue contratando a dedo. Si eso que se solía hacer en las peores épocas de de Masa, pues hoy en día esa práctica se sigue haciendo. Y si queréis los datos, os los doy. Os doy los datos. De todo lo que voy a decir aquí, datos con papeles. Hay gente que ha estado dos años de nueva incorporación sin recibir un minuto de formación. Y estamos hablando de un trabajo de alto riesgo. Seguimos con prácticas de amenazas e insultos por algún superior hacia los trabajadores, con pruebas, lo digo. Se sigue teniendo a los trabajadores sin punto de encuentro y los que tienen punto de encuentro con las condiciones tercermundistas, que lo hayan repetido, sin luz, sin agua, sin luz, sin baños, entre ratas. Esta es su política, señor consejero. Y lo más grave, que ya lo he denunciado aquí, en estas Cortes, y lo voy a seguir denunciando, es la violencia de género, de género y no lo voy a dejar de gritar. Intentos de agresiones a mujeres, sabidas por la empresa, que ustedes ni la empresa han hecho nada, sabiéndolo la empresa. Bueno, sí han hecho, y lo vuelvo a repetir, sí han hecho. El intento de agresión a una bombera forestal se les premia estando en mesas de negociaciones. Incluso hay denuncias de trabajadoras por acoso en la policía. En Podemos llevamos denunciando desde el primer día la condición de laborales de los trabajadores de Sarga y vamos a seguir haciendo porque es la empresa pública más grande de Aragón. Y termino. Hoy estoy compareciendo aquí no solo como trabajador del medio rural, comprometido con su entorno no solo en los despachos, sino conociendo la realidad y el previsible futuro que le espera a nuestros pueblos. Estoy interpelando a la parte que debe ejecutar un acuerdo y lo ha vulnerado. Cada acuerdo que un Gobierno incumple con los representantes de los ciudadanos lo hace con los propios ciudadanos. No es una cuestión entre usted y yo, es un compromiso que ambos tenemos con la sociedad, sobre todo en el medio rural, donde yo no veo votos, veo y conozco a personas que me piden que haga algo por ellos. Muchas gracias. Duplica y cierre del señor consejero. Presidente, señorías, señor Corrales. Mire, yo no vengo aquí a usted a desprestigiarle ni creo que he entrado en ninguna cuestión personal suya, en ninguna. Y, a ver, yo yo no me dedico a insultar ¿eh? como, te, como, como, como se me viene haciendo a mí. ¿Mm? Yo no he insultado a nadie ni he proferido ningún insulto. Por lo tanto, eso de que usted, que vengo aquí o que le, le desprestigio, en absoluto. Creo que usted o no me ha entendido… O insiste en cosas que, en fin, pues que simplemente que no que no son la realidad. ¿eh? Usted ve las cosas de otra manera, está claro. Lo que no sé si ve la realidad la real, la real o la imaginaria. Mire, me habla de irregularidades. Yo le he dado datos, datos concretos. Cuando se dan datos, uno se arriesga a que se a que le demuestren que no son verdad. Son datos. No es la primera vez que los doy. Bueno, pues si no son ciertos, pues, pues los desmientan. Usted no ha dado ningún dato. Pero mire, es que me parece una cosa grave. Si usted habla de irregularidades y además de relacionadas con el género, usted lo que tiene que hacer es salir corriendo de aquí e ir a la fiscalía. No tiene que hacer otra cosa. Usted tiene. Usted, antes de que se haga de noche. Usted, señor Corrales, antes de que se haga de noche debería ir a la fiscalía ¿eh? y todas esas irregularidades ¿eh? las, las establece y las denuncia donde se tienen que denunciar, que es en la fiscalía. Pues, pues es que es donde es que es en la fiscalía donde y hombre y como mínimo como mínimo las debería explicar aquí las debería explicar aquí. Bueno, que no las he explicado, porque esto de acusar en general de irregularidades, y me parece además gravísimo que se haga en sede parlamentaria, porque esto me parece muy poco edificante y me parece una demostración de falta de rigor y de seriedad política. silencio. La Guarde Guarde silencio, la tribuna del público. Guarde silencio. Ustedes son empleados públicos, guarden silencio por ejemplaridad. Adelante, consejero. Permítame. Si me permite, señor presidente, terminar. Sí, continúe. La política... Lo he dicho antes, se desarrolla en la arena política. Sin embargo, no conviene confundir el fin, que es proteger el monte y aprovechar los recursos en beneficio de todos, con los medios, que son las cuadrillas forestales. Les sugiero, señores de Podemos, señor Correles, y si me lo permiten, generalizarlo al grupo de Podemos, que dejen de negar la realidad y expliquen sus propios logros, consecuencia de las exigencias a este Gobierno y a este consejero. Aún están a tiempo de hacerlo, incluso. Incluso porque hablo de la arena política en beneficio de sus propios intereses electorales, que es lo único que les preocupa, señor Corrales. Concluido con el debate de ambos...